Me siento orgullosa de ser cubana y de vivir en esta tierra donde se cantó por primera vez el himno nacional, el himno de Bayamo, Y estoy segura que todos los candidatos a diputado que nos van a representar quieren tener una Cuba mejor, quieren que nuestro país camine, siga adelante. Es por eso que yo como artista, como cantante profesional, instructora de música, directora del coro Ismaelillo, Voy a ir con mi familia el día 26 a votar por todos.